Esto es Videojuegos en Serie. Guión. Muchas veces, cuando hablamos de videojuegos, tendemos a creer que solo en escasos géneros como las aventuras gráficas se posee un guión. Si bien es cierto que en la gran mayoría de los casos la historia ocupa un rol secundario respecto a la jugabilidad, prácticamente en todos los juegos podemos encontrar recursos narrativos que suman y sostienen a las mecánicas del juego, aportándoles lógica y contexto. En realidad el rol del guionista o de la guionista tiene que ver con la estructura de la narrativa, es decir, que armamos una historia, armamos los personajes, vamos construyendo qué es lo que le va a ir sucediendo al personaje principal en la medida en la que avance, en vez de tener que presentarle esto a un director y que la historia se va a construir de manera lineal, como si estuviéramos filmándola. Al pasarle al personaje entre medio de situaciones donde está, se está jugando, las plataformas que se utilizan es la única diferencia, en vez de quizá utilizar el formato a dos columnas clásico y antiguo de los guionistas o el formato de la columna central, que es el que se suele usar mucho en cine y serie. Dependiendo del tamaño del proyecto, en algunas oportunidades, nos podemos encontrar con que el rol de guionista recaiga también en el de game designer del juego. Pero cuando no es así, la relación y comunicación entre ambos roles es fundamental para que la historia y las mecánicas del juego fluyan como una unidad. Se utilizan plataformas que están hechas para escribir guión, como por ejemplo Celtex, que particularmente es la que yo uso y que tiene ya sea para elegir el sistema clásico de dos columnas o el sistema nuevo que es con la columna en el medio de diálogo. RTC Draft, Adobe Story, Final Draft o cualquier otro procesador de texto o software de guión favorito ya sea pago o gratuito, puede servir para escribir un guión, así como también se puede recurrir al papel y lápiz. Es importante entender que no podemos pensar la historia de manera lineal, por lo tanto volcar la información a una escaleta o trabajar con diagramas puede llegar a ser muy útil. La narrativa es muy útil a la hora de la construcción de un videojuego porque nos permite entender cuál es el propósito del personaje. También nos sirve, por ejemplo, para empatizar con ese personaje o personajes, incluso cuando estamos hablando de villanos. Pero además, a la hora de la construcción de las mecánicas del juego, que sean cohesivas con el guión, ayuda muchísimo también a que sea más fluido el jugarlo. Y ahí es donde creamos un universo que es mucho más inmersivo y la inmersión es sumamente importante a la hora de crear un videojuego sumar a nuestro videojuego la posibilidad de contar una historia. Darle un contexto narrativo, crear motivos y objetivos por los que debemos realizar las distintas tareas que nos propone el juego, siempre va a sumar tanto a la experiencia del usuario como a la identidad de nuestro proyecto. Diferenciar nuestro juego de las demás, ofrecer una experiencia única y memorable, es un desafío en el que el guión es una pieza clave. <risa>